Buenas tardes a todos. Estamos en una nueva edición de Alamna y Open Talks, aquí esta vez de la Expo Prado 2020. Y en esta oportunidad con un invitado especial, ¿sí? Pedro Yang o Yung, ¿no? Eh, Se puede decir de las dos formas, correcto. estábamos hablando recién, está correcto. Ingeniero agrónomo, ¿sí? recibido de la UDELAR, este, fanático de Nacional, eso me lo, me lo dejó bien claro también en la, en la biografía, ¿no? Este, y amante de rocha, del surf, pero hoy venimos a hablar un poco más del de, eh, el lado de emprendedor, ¿no? eh, de huerta en casa. Este, gracias, Pedro, por, por aceptar la invitación y por estar este ratito acá en, en Prado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y, y bueno, ojalá que en la charla podamos sacar algo, algo lindo para, para lo, la audiencia y... Y el, y el alumni en general. Estamos seguros de que sí. Este, a la gente que nos está viendo por Facebook, invitamos si quieren en algún momento de la transmisión hacer alguna pregunta a Pedro sobre, sobre lo que vamos conversando. Este, son más que bienvenidas las preguntas y las, las vamos leyendo a medida que las vamos recibiendo. Este, estamos hablando ahora recién con, con Pedro de la experiencia que tuviste en, en la beca de Wildlife, Young Leaders of the Americas Initiative, que es uno de los programas del Departamento de, de Estado para Emprendedores. Eh, contanos un poquito en, en ese momento de, de tu vida cuando surge la posibilidad de, de aplicar a este programa. Este, ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo lo viste? ¿Por qué aplicaste? ¿Y, y, y qué sucedió después? Muy bien. Eh, la historia larga. La historia larga, <risa> nada más que eso. Eh, bueno, nos llegó eh, a través de una clienta eh, que, que trabaja en la embajada, eh, Blanqui Gary, eh, que hasta el día de hoy estamos muy agradecidos porque, por todo lo que vino después. Eh, con ese compartir ese link y, y bueno, leímos la, bueno, de qué iba el programa y, y bueno, decidimos con mis socios aplicar a través mío, que era, porque obviamente aplicaba una, una, una persona de, de, todo, de todo el equipo eh, el proceso de, de, de, de, de aplicar fue muy interesante también y, y ya de ahí de pique empezamos como a, a, a adaptar a adoptar esas enseñanzas, porque era la primera vez que que hacíamos como una aplicación a algo, en nuestra historia como emprendimiento. Claro. En, eh, nosotros arrancamos a fines de 2014 y en mediados de 2017 es la, la primera oportunidad que nos surge de, de aplicar a algo, que seguir un montón de instrucciones y hablar de lo que haces eh, con, con lujo de detalle. Entonces ya así de pique fue, fue muy interesante por eso, ¿viste? Eh, empezar a, a ver qué, qué estábamos haciendo, qué era lo que hacíamos, por qué, eh, y qué esperábamos de, del programa también, cuáles eran nuestras expectativas. Entonces, exacto. todas esas preguntas que nos hizo ya el, el, el, el, el arranque, el arranque el, el fueron súper fueron interesantes. Aplicamos, que dicho yo, yo, yo sea de paso, fue muy divertido, eh, porque había que hacer un video, yo acomodé toda mi casa con, con, con, con Tiki y con mi esposa. Ajá. Arreglamos todo para que, para que sea como una oficina, o sea, se eh, le pusimos eh, todo eh, el color. Exacto. Y, y bueno, aplicamos y, y quedamos, eh, por suerte. Y, y bueno, viajamos en septiembre-octubre octubre de 2017 y creo que ahí ya eh, nos que arranca otra pregunta. Sí, no, Wiley es un programa que tenemos nosotros de la Embajada para Emprendedores este, Uruguayos que tengan entre 25 y 35 años. Este, lo digo para que así también la audiencia pueda entender un poquito el, el trasfondo de este programa. Este, y todos los años elegimos cinco emprendedores que viajan este, con emprendimientos de diferentes rubros, ¿no? Este, y, y me voy de lleno a, a, a Huerta en Casa, que es el emprendimiento del cual sos cofundador, con otras dos personas que también trabajan contigo. Martín, este, Martín, Martín Fosemales y Horacio García. Buenísimo, buenísimo mencionarlos. Este, y, y que nos cuentes un poco de qué trata Huerta en Casa, este emprendimiento, este, en, en qué consiste y, y cuál es el servicio que, que brindan. me parece que está bueno compartir. Bien, eh, bueno, Huerta en Casa surge, en, como les contaba antes, a fines de 2014, eh, yo me estaba, estaba estudiando para recibir, me estaba como defendiendo la tesis y Martín y Horacio, que, que bueno, un poco antes, los tres teníamos Huerta en nuestras propias casas y, ah. y compartimos durante todo el año. Eh, lo, lo bueno que era ¿viste? tener tus propios alimentos y la experiencia y, y bueno, quedó quedó por eso y, y bueno, Martín y Horacio decían oh, esto está tremendo, hay que empezar a ofrecerlo y empezaron a, a ofrecérselo a familiares, amigos eh, y bueno, empezaron como, como que arrancarlo y ahí creo que en marzo de 2015 eh, yo me uno al equipo para seguir con ese con ese impulso que ya habían eh, arrancado que básicamente era eso nosotros cuando arrancamos lo que queríamos era compartir la misma experiencia que teníamos nosotros que era tener tu propia huerta en casa y producir tus propios alimentos en, en, en, en tu casa que eso además de la, de la parte obvia que es la cosecha que dicho sea de paso la cosecha es de primerísima calidad cualquier tipo de aromáticas, hortalizas de hoja, lechuga, selga, apio eh, los tomates en, en primavera, verano tomate cherry, ahora tenemos tomate negro, amarillo, rosa un montón de variedades, incluso el, el kale en aquel entonces no era tan famoso, ahora claro. es mucho más popular. Eh, entonces también te da esa oportunidad de tener variedades que capaz que era más difícil de conseguir. Pero más allá de la parte obvia, que es, eh, que es la cosecha, que es hermoso, eh, también hay, hay, hay como actividades más sutiles, que obviamente depende de la experiencia propia de cada uno, pero también hay una parte como terapéutica, de ir a la huerta, poner las manos en la tierra, el contacto con la naturaleza, hay una parte lúdica, de prueba y error, prueba y acierto, el, el clima, viste, si el, el año a veces te, te juega para bien, a veces para mal. Y es muy todo muy dinámico. Es un, un continuo observar, aprender. Eh, cambiar. Y, cambiar. Y estar, bueno, estar en, en, en primera persona en contacto con la naturaleza, que además puede ser como no, pero en, en zona urbana, en Montevideo, en, en las ciudades, a veces se pierde, ¿no? O sea que lo que. Ustedes ofrecen, eh, en síntesis, digamos, sería un servicio de huerta en espacios reducidos como puede ser la terraza de un apartamento. Entonces, yo tengo un apartamento, vivo en un apartamento, los llamo a ustedes y ustedes se encargan de todo o, o cómo es un poco el proceso ese? Ahí va. Nosotros eh, generalmente coordinamos una visita presencial, también ah. ahora eh, a través de WhatsApp con un videíto para adaptarnos a, obviamente a las condiciones, pero generalmente era, eh, es y era presencial. En donde justamente hacemos eso, hacemos un releva, relevamiento del lugar para hacer una propuesta. La propuesta puede variar en, en todo tipo de forma, tamaño, eh, etc. Entonces, creo que lo, lo primero que quiero rescatar ahora es que el, el, el espacio no es una limitante. Puede parecer de que no, tengo un metro cuadrado acá o mi terraza es muy chiquita, pero no es una limitante. El espacio justo no es una limitante. Entonces, en esa visita, sea un apartamento, sea un jardín, una casa, vemos el espacio que cuentan y hacemos una propuesta acorde al lugar que, que incluya obviamente eh, eh, lo que quiera producir esa familia, en núcleo familiar y lo que sea algo, algo lindo para el lugar, que aporte y eh, que sea... Porque también está como ese, ese, ese, esa mala fama de que la huerta es algo feo, que se, se pone fea, que está allá en el fondo de la casa y nosotros queremos mostrar lo contrario. contrario es algo lindo, pues ser un cantero con plantas que además que te las comés son preciosas claro. y entonces la aporta a tu casa o a tu balcón o lo que fuese y, y, y bueno, hacemos esa propuesta y una vez que la aceptan eh, coordinamos la instalación que también la, la, la llevamos a cabo nosotros Ajá. que incluye todo, la estructura, la tierra que es especial para las plantas para que tengan muchos nutrientes y que crezcan y demás todas las plantas que las elige cada uno, trae una lista que le mandamos cartelitos, que también está bueno tener un cartelito, un manual y un seguimiento a los 20 días que volvemos a ver cómo está todo y hacemos como un mini taller de cómo cosechar. Eh, todo eso está incluido como en el, en el pack de instalación. Y a partir de ahí hay dos caminos. Depende del tamaño y de la persona, que si quiere o no, obviamente. Eh, ofrecemos un mantenimiento mensual. que vamos todos los meses a eh, mantener la huerta a tope. Entonces, reponer las plantas que haya que reponer, eh, bueno abonar la tierra, si hay que cosechar, cosechamos, si hay que aplicar a un, a un biocontrolador eh, para una, una plaga que pueda surgir, lo, lo aplicamos pues un paréntesis, todo es orgánico lo, lo que hacemos Ajá. Y, y si no que en el mantenimiento mensual o porque no, no justifica por el tamaño, puede ser muy chica lo que ofrecemos es la resiembra, que es cada tres, cuatro meses en que ahí, cuando la, la huerta ya cumplió su ciclo, volvemos sacamos todo lo viejo, removemos la tierra, elaboramos y volvemos a plantar con con lo nuevo de estación. Hablábamos también antes de empezar que, obviamente, que como cualquier emprendimiento tiene cierta vulnerabilidad, ¿no? Y los cambios este, lo, lo afectan a, a este emprendimiento y la pandemia, en este caso, también afectó. ¿Qué herramientas destacás del programa Waila y está trayéndolo un poquito ahora? ¿Te han servido a vos, este, por ejemplo, el tema de la organización que charlábamos, ¿no? Para, para encarar estos procesos de cambio. Bien. Eh es tal cual eh, que, es tal cual en los emprendimientos y debe pasar también en, en los no emprendimientos todo, de, sí. que, eh, de que el cambio tiene que ser como moneda corriente uno tiene, creo yo que tiene que estar abierto o por lo menos poder abrazar eso, esos momentos de cambio eh, cuando vino la pandemia eh, quiero rescatar dos cosas y, y hablo por mí porque obviamente esto no lo comenté con, con, mi, con mis compañeros ni, ni mis socios pero, pero yo creo que cuando, como te comentaba antes, eh, cuando, cuando volvimos de, de allá del programa, eh, traje, porque aprendí de allá, eh, toda una manera nueva como de organización, de planificación, de poner objetivos, de, de ir, a, ir eh, en búsqueda de esos objetivos y un modo de acción que, que por ahí lo hubiéramos aprendido naturalmente o no, pero que bueno, lo, lo, lo traje allá y lo, lo, lo, lo empezamos a aplicar enseguida. Y creo que cuando sonaron todas estas campanas y alarmas de, de, de, del COVID, eh, nos sentamos y tomamos acción rápidamente. Y eso creo que, que, que puede ser algo que, que haya quedado como en, nuestro, en nuestro ADN a partir de, de, de esas enseñanzas. ¿no? De, bueno, está esto, ¿qué hacemos? Vamos, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, empezamos a discutir y tomamos acción rápidamente. Y creo que eso es eh, súper importante. Y lo otro que quiero mencionar es que bueno estando allá, eh, por lo menos yo en mi experiencia no Ajá. era tan tan común, todo lo que era la parte más de eh, esa conectividad eh, online, eh, ya sea Skype eh, o Zoom o conferencias, que, que allá es, es muy común, especialmente porque es un país muy grande y también eh, sí, los traslados exacto. son otra, otra, otra historia. Entonces eh, era muy común hacer una videollamada y demás. Entonces, también ahí dijimos: está, oh, ta, los, los talleres que, que estamos haciendo presenciales, vamos a pasarnos sí. directamente a Zoom. Abrimos el eh, Zoom, hicimos un usuario y lanzamos un taller a, a las dos semanas, taller online de huerta. Entonces. Eh, y funciona bien. Y funcionó bárbaro, la gente lo, lo, lo encantó. Tuvimos eh, una, una de las conexiones, hubo como 100 personas, una que hicimos con, con el Banco Santander. Entonces, eh, creo que esas dos cosas, ¿no? De, Bueno, de, esto Exacto. es lo que hay, bueno, vamos, vamos a hacerlo y. Y bueno, fue todo también una, una locura, ¿no? Eh, nuestro invernáculo, a, a hacer como un estudio de grabación, ponerle luces, que también me gustaría mencionar a Dan Wagner Music Group, que Ajá. es, es una, un emprendimiento de unos amigos, que también tuvieron que reinventarse con todo el COVID. Ellos hacían fiestas y obviamente se acabaron las fiestas sí, y empezaron claro. a hacer eh, producción de, de, de, de videos y de Zoom. Nos dieron una mano tremenda para hacer eso, somos con mucha calidad, con zócalos, con todo, Bárbaro. divino, con cámaras, micrófonos. Entonces eh, nos adaptamos rápido, nos, ap nos apalancamos con, con emprendimientos que estaban en la misma, que nos podían ayudar, eh, y nos ayudamos entre todos para salir adelante, que, que también es algo muy lindo eh, en este proceso tan difícil. también. Por ¿no? supuesto, y también destacar las conexiones ¿no? de, de, del programa, ¿no? que también has estado en contacto con gente de otros países que participó contigo en la beca ya que también comparten el sentimiento de lo que a veces pasa en una parte del mundo y en otra y están por, pasando por la misma situación ¿no? y enfrentan los desafíos también de una manera similar por lo que aprendieron allá. ¿no? Y ese contacto me parece que también es lo que enriquece a, hasta el día de hoy. ¿no? 100%. Te decía hace, antes de, de arrancar que, que a principio de año, ahora no me acuerdo exactamente si fue antes o, o creo un poquito antes de, de, de que sonó todo, todas las alarmas eh, me puse en contacto con uno de los compañeros de allá, de Guatemala, Aaron, que, que es el que tuve mayor relación por, por el tipo de emprendimiento que teníamos los dos y los desafíos que estábamos enfrentando. Y me puse en contacto para hacer como un follow-up, cómo venía. Él había tenido un muy buen crecimiento. Él incluso ganó el pitch allá, fue el, el ganador. Mirá. Un orgullo de, sí, de nuestro grupo de San Diego. Sí, eh, y bueno, viajó a India, eh, que era parte del premio y recibió, recibió un, una inversión. Eh, no muy grande pero importante sí, sí, sí. Y, y bueno, en ese follow up como venía y me contó de todos los cambios que había hecho en ese tiempo prácticamente ya tres años y, y enseguida vino lo, de, lo del COVID y ahí seguimos hablando y como que también eso de, de, de, de lo que decía recién de apalancarse y de, de contención más que nada, ¿no? Eh, uno, con otro emprendedor, un colega de, de estar en la misma situación y de, de, de afrontar los desafíos en de, de esa manera, en la escala, ¿no? más que nada, como, no es artesanal, pero sí en escala pequeña, ¿no? porque no es lo mismo una empresa, una multinacional que venga un, el, este, este tipo de cosas, que un emprendimiento que está en, en cualquier etapa, cualquier cual, este, estado de crecimiento del emprendimiento, que, que bueno, es otra manera también de, de afrontar los desafíos. Así que fue muy, muy enriquecedor volver a, a contactarme con, con ellos. Buenísimo. Y como para ir cerrando, este, ¿qué le dirías a los emprendedores que nos están mirando o a aquellas personas que tienen un negocio y que este, esta pandemia los ha afectado? ¿no? Primero, ¿qué consejos de, de emprendedor a emprendedor le, le dirías? La pregunta es difícil. <risa> <risa> <risa> <risa> dos, dos cosas a tener en cuenta. No, bueno, sí, eso de, creo que la, la apertura eh, que te decía también sí, antes, eh, que, eso, que es como una regla de oro en las huertas es que nosotros eh, en eso, justo te decía, lo de la visita y ver el lugar, el espacio, la orientación del sol. Análisis si, el análisis previo. El análisis previo de si tiene perros, si tiene gatos, si tiene todo un montón de cosas y de, de abrazar las limitantes y, y trabajar con ellas y no en contra de ellas. Lo que quiero decir con esto es que, claro, cuando se presentó esto, decir Botá es lo que hay, vamos a, allá a adaptarlo como si fuera lo que es, no, nega, no negarlo. Y, y empezar a trabajar para, para poder salir adelante. Adaptarnos o morir, ¿no? O sea, es adaptarte al cambio... Libertad o muerte. Morir. Es libertad o muerte, ¿no? Eh, entonces, sí, eso. Apertura para poder abrazar los desafíos y, y tomar acción lo más rápido posible. Buenísimo. Y, y bueno, y lo segundo que capaz que... Eh, también es lindo decir eh, de que no estás solo, ¿no? ¿Viste? De, de apoyarte con, con, con colegas, con, con, con las personas que puedas. Exacto. Y tocar puertas, eso de, de, la, de la, las conexiones es es realmente importante y hay que, hay que trabajarlas y, y así como pedir ayuda y apoyo, también brindar apoyo, eh, creo que también eso, eso es... Eh... Solo puede traer buenos resultados. Buenísimo, buenísimos consejos. Este, y también la invitación a la gente, bueno, a estar atentos, obviamente, a, los, a las redes sociales de la embajada para cuando ahora el llamado al programa Wildlife. Este año se. se sí, por este año, sí, por este, este año, año se... no tenemos no tenemos buenas noticias, digamos, pero bueno, es un programa que año a año este, sale, o sea que hay que estar atento a las redes sociales, para sí. el próximo año sobre todo. Este, y para cerrar, este, preguntarte, de Pedro, ¿cómo puede hacer la gente si, si quiere estar en contacto con Huerta en Casa, llamarlos, este, preguntarles, hacerles alguna consulta? Bien. Bueno, está muy bueno que sigan a las redes de, de la embajada para, para estar atentos de, de todo este tipo de becas que son muy enriquecedoras. Solo eh, puede traer buenos resultados. Así que a todos los emprendedores que estén atentos eh, eh, a ello. Y Huerta en Casa, pues en Instagram, tenemos una, le damos mucho vos a, a Instagram, nos encanta es arroba quiero huerta en casa, y si no, eh, puede ser a través del mail, quiero arroba en casa, punto com, punto uy, y si no, les puedo dejar mi teléfono, 099-022-622, y estoy a, más que a las órdenes. Perfecto, te agradecemos pila, Pedro, por el tiempo, por haber venido hasta acá, hasta la Expo Prado. Este, y nos encanta que nos haya visitado Pedro ya es famoso, salen varios videos nuestros y demás, así que este, es de la casa así que bueno, agradecerte por el tiempo Pedro, Un gusto, de verdad. Y, y a toda la gente que nos está siguiendo o que mira esta transmisión este, bueno los esperamos a en el, el próximo jueves tenemos también eh, una invitada, Victoria Alonso Pérez que va a estar hablando de Chip Safer a las 18 horas, jueves 17 de septiembre, también aquí desde la Expo Prado, así que será hasta el jueves